Union, uh, hoy nos acompaña Gary Hardy Jr. de la Junta de Educación, nuestro superintendente Dr. Goodio Crosswaite, uh, el, as el asistente del superintendente de Servicios Educativos, la doctora Shauna Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el asistente del superintendente de Recursos Humanos, el doctor Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar al miembro de la Junta Hardy a que diga unas palabras. Señor Hardy. Mr. Corner, he might be running. Señor Corner, quizá viene un poco tarde. Yo sé que venía de su trabajo y quizá puede decir, dirigirnos unas palabras al final de la sesión. Ok, sin problema. Entonces. So at this time, entonces ahora I'm gonna... Ahora me gustaría que, que regresen a la pantalla para instrucciones para que vean la presentación en español y les voy a dar esas instrucciones nuevamente en español para asegurar que las tengan. Bienvenidos a la reunión, Bienvenidos a la reunión y gracias por acompañarnos. Esta sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones en la pantalla para que vean la presentación en español hacia arriba de su pantalla. Haga clic en View Options para ver las opciones de, de idioma en la presentación. En el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para ver las opciones de audio. Ok, thank you again for that. Muchas gracias. And Mr. Corner, I believe Mr. Corner, yo creo que el señor Hardy ya está en la sesión. Perfecto. Entonces, en este momento eh, le doy, eh, que le doy la palabra al señor Hardy. Señor Hardy. Gracias, doctor Crossway. Eh, eh, nuevamente buenas tardes a todos y gracias por acomar, a, acompañarnos en esta sesión. Definitivamente eh, queremos contestar cualquier pregunta que puedan llegar a, acerca de esta transición. Sabemos que lo que ocurrió no es aceptable para nuestra comunidad unidad y no solo para para las las personas, sino cada uno de los que pertenecemos a esta comunidad y vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que la persona que sea responsable se le responsabilice por esto. Y pero en el proceso queremos asegurarnos de que minimicemos. Que entendamos cualquier preocupación y las necesidades que ustedes tengan. Y a medida que cambiemos a los eh, estudiantes, sé que va a haber un impacto y, y queremos minimizar este impacto. Entonces, uh, quiero agradecer a nuestro uh, personal del distrito uh, por, al ser proactivos, a comunicar eh, todo este proceso con ustedes y, y, y, que, y decirles que estamos aquí para escucharlos y, y para entender cómo podemos hacer este cambio, lo más transparente para ustedes y nuevamente Desafortunadamente, tenemos que hacer este cambio para nuestra uh, comunidad. Esto, pero vamos a hacer todo lo que vamos, podamos hacer para que para que, que nos traste causando este incidente y al mismo tiempo para que para que esté esto al nivel, al nivel de educación que tenemos aquí en Linwood. Um, High School y gracias por acompañarnos y y que por favor tengan una comunicación abierta con nosotros a medida que hacemos este proceso. Gracias, señor Hardy. En este momento quiero presentarles el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway. Gracias, señor Corner y, y gracias, miembros de la Junta Hardy, por acompañarnos hoy. Gracias por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Linwood. Entonces, uh, buenas noches a todos. Gracias a todos por asistir a la sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien.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 para quitar los soffits del techo. Como puede ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y al final, Linwood Unified contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio. Mientras investigaba la, la causa del colapso, el 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y un acuerdo con DELTERRA para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los SOFITs. Y luego, el 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los SOFITs en Lywood High School. Y después, el 8 de octubre, nuestro directorio aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los SOFITs. El siguiente mes, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio y después el 12 de, de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos a, aéreos en el campus de Lingwood High School.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 El 10 de diciembre celebramos un acuerdo con, pero esta vez con TYR Incorporated para incorporar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los office de emergencia The Wood High School y luego el mes pasado.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 Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Laywood High School a otro campus durante el año escolar 2021-22, lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Tenga en cuenta las siguientes fechas de nuestras sesiones informativas y sus respectivos temas. Cada sesión informativa se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito, tanto en inglés como en español. A lo largo de esta transición, proporcio uh, seguiremos proporcionando actualizaciones periódicas, uh, compartiremos nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plata plataformas que incluyen nuestro sitio web, uh, sesiones informativas, redes, in uh, in redes sociales. También vamos a recopilar comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Lingwood este mes. Como siempre, me gustaría agradecerles, agradecerles por su firme apoyo a Lingua Unified. mientras uh, continuamos trabajando juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Nuevamente, tenga en cuenta que al final de esta sesión responderemos a las preguntas que publiquen el foro de chat de Zoom. Entonces, por favor. Uh, uh, po Publiquen estas uh, preguntas durante la presentación No esperen hasta el final y sigan agregando preguntas durante la presentación. Muchas gracias, señor Corner. Gracias, doctor Crossway. Ahora me gustaría presentar al señor Gregory Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos a uh, los edificios afectados. El edificio G.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 El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable por las fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de las instalaciones estatales de los dólares disponibles de las instalaciones estatales, como saben, la comunidad del distrito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 Esta medida ha financiado más de 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emi emitió 25 millones de dólares en bonos para proyectos de la medida N para estos proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad del mundo. Es importante señalar que el, la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó unos lineamientos sobre cómo se utilizarían estos fondos de bonos con un foco en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado comprometido a proyectos. Aquí hay, tenemos una lista de proyectos que han sido completados y que están pendientes en sitios de todo el distrito. Ahora regreso a la palabra, Jamal, gracias señor, gracias, señor Fromm, me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúe enviando su pregunta en el chat y que podamos contestarlo durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sigan enviando, por favor. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Tinkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realineación. Doctora Tinkins, tenemos un comentario en, en, en español, en el chat español. ¿Podemos uh, volver a, pas, a repasar las opciones para ver cómo podemos ver, las, uh, ver la presentación en español? Muchas gracias. Vamos a regresar a esa diapositiva. Perfecto. Um, Perfecto. Entonces aquí tenemos las instrucciones en la pantalla y voy a pedir que nuevamente nos den las instrucciones en español, Claudia, como recordatorio, siga las instrucciones en la pantalla para ver y escuchar la presentación en español hacia arriba de su pantalla. Haga clic en view options para ver las opciones de idioma del idioma de presentas de la presentación. En el fondo su pantalla haga clic en interpretación para ver las opciones de audio. All right, thank you for that. Ok, muchas gracias. Now we're gonna go ahead and introduce... Ahora vamos a presentar a Doctora Dinkins. Ella destacará los planes actuales del distrito para la realine realineación. Uh, doctora Dinkins, gracias a todos que nos acompañan hoy.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 y trae trayectorias universitarias y carreras profe profesionales. El distrito actualmente está determinando las mejores asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas secundarias. En muchos casos, esperamos que nuestro personal actual de Dewood School se una a los equipos de apoyo y enseñanza de séptimo y octavo grado de Chávez y Hostler. Los directores estarán dedicados a asegurar fuertes conexiones y apoyo estudiantil. Lingua Unified ha adoptado un plan de estudios socioemocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. También estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Gracias por escuchar. Ahora le devuelvo la palabra a Jamal. Gracias, doctora Jenkins. Y gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, queremos que sepan que seguimos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible. Muchos de estos lo, lo haremos a través de nuestro sitio web de la escuela, del distrito. Y a través de mensajes por correo electrónico. Ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas y, y contestaremos esta en la mejor medida que podamos. Antes de comenzar, me gustaría recordarle que si tiene preguntas complejas o personales, puede enviarlas por correo electrónico a meetingquestions.org para obtener una respuesta directa y, y privada. Para aquellos que quizás estén viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a esta dirección de correo electrónico. Si pasamos por alto su pregunta durante la sesión, envíenosla por correo electrónico para que podamos asegurarnos de que sea respondida. Entonces, ahora pasaremos a nuestras preguntas aquí. Y la pre primera pregunta es, ¿habrá uh, proporcionar uh, uh, Transporte para los estudiantes de Linwood Middle School. Uh, puede contestar este doctor Crossway. Sí, muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Hemos recibido muchas preguntas respecto a transporte y en este momento estamos evaluando todas las opciones, incluyendo eh, tener conversaciones con la ciudad para aumentar el transporte, pero con eso sí quiero compartirles que también vamos, van a ver una presencia mayor de nuestro personal de seguridad en todas nuestras ubicaciones de Linwood Merusco y si recuerdan, antes de la pandemia, nuestro personal de seguridad no solo estaba en Linwood High School, sino también estaban en Bulls en uh, Imperial, en el Taco Bell, en Atlantic y en Imperial también. Pero el transporte es algo que vamos a tener que evaluar y ver las opciones porque nuevamente queremos que sea lo más fácil posible para las familias y también entendemos que para algunas de nuestras familias esto también crea retos para ellos. Entonces, los mantendremos informados sobre esto y nuevamente en la encuesta, por favor, asegúrense de que nos den esta información también porque, o sea, estamos... Muchas personas que están asistiendo a estas sesiones y ojalá que tengamos más personas, más familias respondan a esta encuesta y esto nos va a ayudar para entender mejor las necesidades y qué podemos proporcionar para brindar un mayor apoyo. Gracias, doctor Crossway. Gracias, doctor Crossway. Tenemos una pregunta de dos partes. Aproximadamente cuántos estudiantes va a haber en cada salón? Y habrá más salones que sea que se agreguen al campus de Hostler para tener estos estudiantes y personal. Señor Fromm, quiere contestar esta respuesta. La última parte de esta pregunta. Claro, entonces actualmente hay suficiente espacio en Hostler para para atraer a los estudiantes de LMS y, la, y las instalaciones fue caminado con nuestro equipo y para ver cuáles aulas estaban disponibles y no tenemos que traer más aulas porque con los que hay allí hay suficientes para cumplir con las necesidades el año, de lo, eh, para cumplir las necesidades de los estudiantes el próximo año. Gracias. Y, aprox, apro, y, lo, y los num, el número aproximado de estudiantes por salón, La doctora Jenkins quiere contestar esto. Claro. Nuestros salones. En vista de COVID, las restricciones de COVID-19, el Departamento de Salud y los CDC ah, lo más seguro es que vamos a regresar en una opción híbrida con 12 a 14 estudiantes en el salón en cada vez que se que vayan al salón. Gracias por eso. Nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde, va, dónde van a ir los de este noveno grado? Doctora Jenkins quiere contestar esta a, a, los, a, los de octavo a grado actuales van a ir a su propio, a su escuela actual. Los de Linwood High School se van a ir al LMS y, y, y, y si están en Lewwood o Fireball, van a continuar en estas escuelas. Gracias por eso. La siguiente pregunta es una pregunta Es una pregunta que hemos tenido muy seguido en nuestras uh, sesiones. ¿Puedo transferir, transferir a mi hijo a Fireball? Fireball porque está más cerca Fireball, o sea, hay opciones de transferencia. Doctora Dickens, si sí, actualmente tenemos nuestra liga de transferencia en nuestro sitio web y también puede ir al, a servicios de estudiantes. Si gustan entrar, estamos dando lugar a estas uh, solicitudes a medida que haya espacio disponible y, y pueden hacer esto. Pueden mandar su solicitud de transferencia. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta necesitamos firmar un papel o es automático y yo creo que esto simplemente habla acerca de la transferencia de los estudiantes a la nueva escuela eh, en vista de um, dependiendo a la escuela que quieran ir eh, eh, eh, esto va a suceder eh, va, va a mandar a estos estudiantes a esa escuela y, el, y la escuela les va a llamar para que llenen toda esta documentación para el año escolar 2021-22 muchas gracias nuestra siguiente pregunta, ¿habrá programas extracurriculares o después de la escuela para aquellos estudiantes que tienen ambos padres que trabajan? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que estamos, uh, eh, ¿qué estamos haciendo para transferir los programas de una escuela a la otra? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo lo contesto. Uh, gracias por preguntar estas buenísimas preguntas. Por favor, siga enviándolas. Y... Antes de que continúe con la respuesta, ustedes van a despertar a las dos de la mañana con buenas ideas y, y quizá más preguntas. Entonces, entonces las o sea, envían estas preguntas en la al correo electrónico de mándenle a la pre, las preguntas a la secretaria, al al director. Tenemos tenemos muchas personas en esta en esta sesión y estamos aquí para ayudarles. Y lo bueno es que todos vamos a estar aquí el próximo año. Entonces. Nuestro compromiso con ustedes, como dijo el señor Hardy desde un principio, no, no cambia. Queremos estar seguros que sus hijos reciban toda la, la educación de calidad y que tengan opciones. Entonces, eh, di, habiendo dicho esto, eh, es un movimiento físico de un lugar a otro para los estudiantes, pero los programas, el personal, todos seguimos siendo los mismos. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y queremos estar seguros de que ustedes están conscientes de esto, que sus hijos sigan estando inspirados, que, que tengan sueños grandes y que sepan que pueden lograr todo. Estamos aquí para asegurarles de que tienen opciones. Entonces, de hecho, la doctora Jenkins ya está trabajando uh, en, eh, con su equipo para ampliar el número de programas y opciones que tenemos disponibles para nuestros estudiantes. Y en y, y mañana, en la junta de mañana, en la junta de mañana de la junta, estamos uh, uh, recomendando que, que amplíen el City Pathways para que más escuelas de las estudiantes de la escuela secundaria tengan estas opciones. Entonces seguimos comprometidos con ustedes. Queremos estar seguros de que sus hijos tengan estas opciones. Y nuevamente estamos hablando de una, un cambio de un lugar físico. Tengan en cuenta que para este verano Queremos continuar teniendo nuestros programas de verano para los estudiantes como los tuvimos el año pasado y queremos ampliarlos. Yo sé que muchos distritos escolares no pudieron hacerlo el año pasado, pero nosotros sí pudimos y queremos hacerlos aún más grande este año. Y para el otoño como dijo la doctora Jenkins, porque esta, nos, nos ha llegado esta pregunta muy seguido, eh, o sea, acerca del número de estudiantes en los salones. Probablemente continuaremos hasta cierta medida con el aprendizaje virtual. Esto significa que el número de estudiantes que una maestra tendrá se seguirá siendo el mismo. Sin embargo, si podemos uh, regresar a los estudiantes de manera segura, a la escuela quizás será de 12 a 14 estudiantes en un salón a la vez. No vamos a regresar a tener 28 o más así estudiantes en un salón en un mismo momento. Seguramente será de 12 a 14. Y la otra pregunta que hemos, hemos recibido muy seguido es acerca de la vacuna. Entonces, las vacunas no están disponibles para nadie que tenga uh, menos de 16 años. Hay vacunas para las personas de 16, 16 años o más. Entonces, si saben, esto es un reto de que se pueda vacunar a todos. En este momento, entonces estamos escuchando que la, las vacunas para las personas menores de 16 años quizá va a tomar de 6 a 9 6 a 9 meses. Muchas gracias. Gracias, doctor. C. aquí hay una buena pregunta que no he escuchado. Una vez que la construcción se complete, los estudiantes automáticamente se transferirán a sus escuelas. Esto sería después de la constru construcción, el plan B de la después de la construcción. Uh, doctora Jenkins quiere contestar esta pregunta. Sí. En cuanto podamos uh, transferir a los estudiantes de Greenwood High School uh, de Hustler, también tendremos, haremos esto por domicilio y por nuestro programa de feeder, si durará un año, dos años, no lo vamos a hacer, no lo sabemos aún, entonces definitivamente defini, Efectivamente, vamos a trabajar con las familias con esto. Eh, nosotros vamos a asegurar que tengan esta información. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. Me enviaron una forma en Google para enviar para, de transferencia. Ese es el que tenemos que usar para los de sexto grado, para la escuela secundaria. Este, eh, muchas gracias por la pregunta. O sea, la carta que recibieron por la liga de Google es para para ir a otra escuela que no es su escuela. Entonces, ya que están en esa lista, a medida que empiecen a hacer uh, solicitud de cursos para para el año escolar 2021, 22, entonces van a recibir los formatos de registro en ese momento. Estoy trabajando con los directores y estamos buscando que esto se envíe a todas las familias a finales de este mes o la primera semana del mes de marzo. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas que con respecto al tamaño del salón, que si, que si esto también aplica para los, uh, las escuelas secundarias, o sea, si esto de 12 a 14 estudiantes. Sí, sí, sí, en un modelo híbrido, típicamente tenemos que trabajar y colaborar con las asociaciones en esto. Pero típicamente hay un grupo A y un grupo B, entonces la mitad de los estudiantes irá un cierto número de días y luego la otra mitad irá a los otros días y entonces para que no tengamos a todos los estudiantes allí al mismo tiempo entonces los salones quizá lo más seguro será se partirán a la mitad por decirlo así ok, Thank you for that. okay muchas gracias give you guys a bit of time. voy a darles un poco de tiempo para que envíen más preguntas que tengan, aquí de lo manden al chat y, y también nos envíen sus preguntas a meetingquestions.org. Todas estas sesiones también han sido grabadas y, y el de, de 4 y 5 de febrero y han sido publicados en nuestros sitios web. Entonces, para los de hoy se van a publicar un poco después por si quieren revisarlas lo pueden hacer. Uh, Te, tenemos una pregunta de seguimiento aquí. Es es por la reubicación por COVID. Sure. No estoy yeah. seguro, no estoy seguro cuál es la pregunta. Perdón, doctora Jenkins. quería Yo iba a decir que si está hablando de del modelo híbrido. Sí, porque eh, los CDC, eh, el estado estos centros, el Departamento de Salud y, y la oficina de, del condado ha recomendado que no tengamos a todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces, lo más seguro es que va a ser un modelo híbrido, pero aún tenemos que colaborar en esto para obtener el programa en sí. Pero siendo optimista, quizá podamos tener eso antes de que termine el, el, este año escolar. Entonces, para agregar a esto una vez que podamos regresar a los estudiantes a sus clases en persona. Yo estoy segura. Yo sé que algunas familias quizá no se sientan cómodas el enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, por ese motivo hemos creado la academia virtual que le proporciona a las familias otra opción. Entonces, si les interesa uh, saber más, acerca de nuestra academia virtual. Entonces, nuevamente, por favor, al 310-886-1600. Tenemos la do, el doctora Quintana de la directora de la academia virtual y pedirle que si puede poner su número directo en, en el chat. Pero la academia virtual es otra opción para las familias. A medida que estamos a, eh, empezamos a traer a sus hijos de regreso a un, una modalidad en persona muchas gracias ahora tenemos otra pregunta sobre para la ventana del transferencia de o sea, transferir ¿Podré transferir a mi hijo a Fireball en cualquier momento o, o cuál es el cronograma o calendario para esto? Doctora Stinkins, ahorita no tenemos un calendario para esto. Sí les pediría que lo hagan antes de que termine el año escolar porque queremos acomodar todas estas transferencias con, con respecto al espacio disponible. No quiero que se apresuren, pero sí quisiéramos tener esto antes de que termine la, este año escolar. Perfecto. Entonces quiero también que el doctor Quintana de la academia virtual está aquí en este chat en este momento. Entonces queremos hacer esta referencia. Nuestra siguiente pregunta. El distrito continuará proporcionando servicios de intervención. Doctor Lucas, ¿quiere contestar esta pregunta? en los en los comentarios y pero la, la respuesta es absolutamente hemos tenido algunas dificultades de aprendizaje o retos durante la pandemia y comprendemos que ha sido duro para algunos de nuestros estudiantes en nuestro ambiente virtual en, en nuestro distrito está comprometido a financiar los recursos y y tener inter, otras intervenciones a medida que regresamos a la situación más normal. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Y yo solo quiero regresar o agregar que tenemos una so sociedad con que provee servicios de tutoría a nuestros estudiantes 24 horas, los 7 días a la semana. También está disponible, aún si están tomando un idioma extranjero en la escuela. También tenemos so sociedades, tenemos tenemos muchas sociedades a través de nuestra colaborativa y trabajamos para dar consejería a nuestros estudiantes. También tuvimos que dejar de, de tener intervenciones en personas por por el pico, pero también estos se están dando virtualmente y pueden hablar con su director para tener más información sobre estos estu, por estas intervenciones virtuales para los estudiantes. Muchas gracias. Va a proporcionar transporte a los niños de Linwood High School. Y otra pregunta respecto si habrá, si, que si se, si los autobuses del distrito van a proveer este transporte. Entonces, nuevamente, eso nuevamente es una de las cosas que estamos analizando. Hemos recibido preguntas acerca del transporte y nuevamente para nosotros esto es algo que es uh, una necesidad muy urgente y queremos poder apoyarla. Y entonces, y quizá no sea solo para Linwood High School o, o la nueva ubicación del Linwood Middle School, pero nuevamente cuando Reciban esta encuesta, tomen un momento. Será un, una encuesta muy breve, pero por favor llénenla. Realmente nos ha, nosotros entender sus necesidades, sus preguntas y cómo da, brindarles un mejor apoyo. Y también estamos hablando con la ciudad de Neywood porque queremos, anticipamos que quizá tengamos que ajustar algunas de las rutas de transporte también. Entonces, nosotros nos vamos a mantener al tanto de esto muchas gracias eh, eh, las, los estudiantes de secundaria tendrán una un, un calendario bloqueado o y un, una sola maestro ahorita tenemos un que, que colaboramos con nuestras uh, asociaciones de las de maestros la escuela tiene Seis maestros, ellos continuarán, continuarán, tienen dos, seis maestros. El calendario tendrá que negociarse para el año que entra y actualmente estamos trabajando en esto y en, en cuanto tengamos esta información, sí, vamos a informarles. Muchas gracias y daré unos momentos para ver si tenemos alguna pregunta adicional. Last reminder, you're always welcome to El, este último record, otro recordatorio que pueden enviar sus preguntas o comentarios a meetingquestions.org. También tenemos tendremos más sesiones la semana que entra. La, pre, la fecha del 12 de febrero ha cambiado al martes 16 de febrero. Entonces ser, habrá dos de esos, uno a las 9 de la mañana y uno a las 6 de la tarde. Y también se enfocará en las, para las familias de la escuela primaria. Creo que en este momento creo que se lo regreso al doctor Crossway. Sí veo. Yo sí veo una pregunta más con respecto a los bungalows. Este señor Fromm, no sé si pueda contestar este. Sí, muchas gra gracias, doctor Crossway. No hay suficiente spy, espacio en Fireball para agregar los que tendríamos que agregar en en en esas instalaciones para los estudiantes de Linwood High School, ten, tenemos que agregar más de 100 a, aulas y ellos no tienen el espacio para hacer esto. All right, thank you for that. Muchas gracias, doctor Crossway. doctor Crossway. Gracias, señor Corner. Y gracias nuevamente a todos por sus preguntas, por acompañarnos uh, en un miércoles por la tarde y en este momento quiero pedirle al señor Hardy si quiere hacer algún comentario para cierre de esta sesión. Gracias, doctor Cressa, y gracias a todo a Jamal. Es muy importante que nos aseguremos de que de que tengamos la información en cuanto tengamos uh, información, se la, se la proporcionemos y que tomemos estamos tomando pasos proactivos para nuestra uh, comunidad y, y nuestros esfuerzos para para atender para atender estos asuntos. Nuest nuestro a nuestro personal ser afectado por esta situación y queremos asegurar que la seguridad sea prioridad y que tengamos un ambiente de escuela escolar y de trabajo lo más seguro posible. Eh, queremos uh, minimizar la interrupción a la, a la escuela y nos sentimos seguros de que esta es la mejor opción y, lo, y, y, y queremos Queremos continuar teniendo programas exitosos, exitosos para nuestros estudiantes. Ahora sabemos que cambiar los estudiantes de nuestras escuelas puede tener un impacto y estamos comprometidos para entregar la mayor instrucción de calidad que podamos y con el menor interrupción posible. Estamos confiados de que nuestro equipo de instalaciones tendrá un plan para hacer este cambio y los administradores de nuestra escuela, los maestros y el personal para que no para que sea lo más transparente posible. Este cambio, la seguridad de nuestros estudiantes nuevamente es muy, muy, muy importante. Gracias por el apoyo de la comunidad de Lingwood y el y vamos a enfrentar este reto como y vamos a continuar en nuestro compromiso de ser Um, transparentes y nuestro distrito está comprometido a, a proveer este servicio seguro para nuestro personal y okay. nuestros estudiantes y seguiremos con este compromiso en los siguientes meses. Entonces, nuevamente, gracias y actualmente eh, que este cambio como como estudiantes nuestro uh, campus en Newwood High School y nuestros estudiantes no puedan uh, llamar allí en los siguientes meses y como padre entendemos que el impacto que este cambio puede tener en las vidas y rutinas de sus hijos, pero seguiremos con uh, teniendo esta comunicación con ustedes y, y vamos a compartir toda comunicación que tengamos y sus preocupaciones y y comentarios que tengan y seguiremos haciendo todo lo que esté nuestro poder, poder hacer esto y, y, y responsabilidad a quien haya provocado este cambio en, el, en, en primer lugar. Entonces, nuevamente quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy que quiero a, agradecer a nuestro equipo por presentar, hacer esta presentación al, al señor corner por facilitar esta conversación y quiero tomar un momento para agradecer a nuestra traductora, a Elizabeth Orozco, que ha estado hablando aquí, por más casi una hora y, y todos nuestros administradores, directores del distrito, nuestros nuestros directores por, de la escuela, por estar aquí hoy y, y recordarles que estamos aquí todos para ustedes. Y sí, son retos muy difíciles y tiempos muy difíciles, pero sabemos que juntos vamos a también superar esto. Quiero también hacer énfasis en que si tienen alguna pregunta, envíenosla a través de este correo electrónico que aparece en la pantalla meetingsquestions.org a través de sus directores. Contáctenos, esperen esta encuesta, llénenla y también uh, es, estén al pendiente de esta información de registro que debe estarles llegando en las próximas dos semanas. ¿Verdad, señor doctora? Sí. Entonces, así para que le estaremos dando más opciones y por favor, sigan con cuidándose, cuiden a sus vecinos, a sus seres queridos, mantengan su distancia y utilicen un cubrebocas. Gracias a todos. Estén seguros y buenas noches.